Les voy a contar una pasada que me pasó hace un año. El marido que yo tenía ya me dejó por otra mujer. No me abochearon en decirlo. Y, y ya los hombres... Pues ya me sale un viejo pendejo hace un año. Lo sentamos juntos. Ahí en el Y, con, y la misma, con la misma. Van a es cárcel, hijo de puta. Y me dice, mire, mire. ¿Qué pasa? Le dije, y a usted no le dan ganas, me dice. ¿Por qué? Le digo yo, pues si por estar ya un año sola, me dice. Pues mire, si me dieran ganas, le dije, yo busco un pendejo que me la quite, pero no tengo ganas, le dije yo. bajo!